Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Eh, saludamos también a las personas que están a través del sistema online. Bueno, veníamos aquí precisamente porque se ha publicado recientemente un informe del Consejo Estatal de Psicología, que ha hecho un estudio a través de todos los servicios sociales de carácter local y a través también del apoyo de determinados sindicatos, y En dicho informe eh, se hace una nota y una mención preocupante sobre eh, la situación de salud psicológica de los profesionales de dichos servicios sociales locales. Por eso, hoy aquí, nosotros, como sabéis, como formación estamos muy pendientes de la evolución, de la atención de los centros municipales, que son la primera puerta de entrada de los ciudadanos en los barrios para poder acceder a recursos venimos aquí a plantear una serie de medidas eh, que consideramos que deben ser de carácter inmediato y que el equipo de Gobierno debería poner encima de la mesa. En cuanto al informe, habla de una situación límite que viven las plantillas de los eh, servicios sociales municipales y, por lo tanto, nosotros lo que planteamos al eh, equipo de Gobierno, en concreto al Departamento de Salud Laboral, es que realice un estudio y una evaluación de la situación psicosocial, ...de los profesionales de los servicios sociales. El estudio a nivel estatal lo que desprende es que la no cobertura de bajas... ...así como la carga de trabajo repartida, porque cuando no hay una cobertura de un profesional... ...el resto de compañeros y compañeras tienen que desempeñar ese trabajo. Estamos hablando de centros que están abriendo eh, para la atención de demandas... ...que son eh, de carácter urgente, supone que eh, esté repercutiendo en la salud de los profesionales de los servicios sociales. Lo que nosotros pedimos fundamentalmente es intentar invertir este círculo vicioso y procurar el cuidado y la adecuada atención y dotación de personal para incidir en, una mayor, en un mayor grado de satisfacción profesional. Primero queremos hacer un reconocimiento a la labor de los equipos, un reconocimiento que tiene que ver con el hecho de que son servicios esenciales. Creemos que la situación de pandemia y pospandemia, que ha supuesto cambios, como por ejemplo la no atención presencial y la utilización de la eh, criticada Línea 900, han supuesto un cambio en lo que sería la atención en los centros. Por lo tanto, planteamos una serie de medidas que creemos que deben ser de carácter inmediato. La primera de ellas es el refuerzo de personal de los servicios sociales municipales. La segunda, la cobertura inmediata de las bajas que actualmente están produciendo, que esa carga de trabajo que no se puede llevar adelante por los compañeros y compañeras de baja se reparta entre el resto de compañeros. Y, por supuesto, la no amortización de plazas por jubilación, que supone que esas plazas desaparecen de la estructura municipal. También ponemos encima de la mesa, como medida que creemos prioritaria, eh, un estudio de satisfacción de los profesionales de los servicios sociales, continuación del que ya se hizo con relación a los usuarios de dichos servicios y que el equipo de Gobierno lleva dos años sin llevar adelante. Creemos que precisamente la situación vivida durante la pandemia y durante la pospandemia, donde efectivamente los servicios sociales fueron decretados como esenciales, así como la no atención presencial y la polémica de Línea 900 han influido y han quizás sea el mejor momento para poder evaluar la situación y la satisfacción con relación a estas medidas por parte de los equipos profesionales. Nosotros creemos que esta situación está siendo límite. Anteriormente, la semana pasada, advertimos ya de que había en torno a eh, 24 plazas sin cubrir por motivos de bajas. Hoy, a fecha de hoy, podemos decir que actualmente hay 30 profesionales que no se están cubriendo las bajas. Y cuando hablamos de esta situación límite, que está entroncada en este estudio a nivel estatal del Consejo Estatal de Psicología, también queremos hacer hincapié en que hoy mismo en Zaragoza nos encontramos con un centro como es el de la J, que a fecha de hoy tiene de baja aparte o prácticamente todo su equipo técnico y que puede suponer el cierre temporal o el hecho de que desde el servicio se tenga... ...que eh, diversificar o de traer profesionales de otros recursos para que puedan hacer la atención. Vuelvo a decir, actualmente 30 profesionales en situación de baja y hoy mismo en la ciudad de Zaragoza tenemos un centro como el de la J ...que pudiera ser, que tuviera que ser cerrado temporalmente. Por lo tanto... Esta situación de presión que están teniendo los centros y todos aquellos que nos están oyendo que saben lo que es trabajar en atención directa y de cara al público, está suponiendo una alta prevalencia muy superior a la media de la población con sintomatología ansiosa y depresiva, cuya causa principal, y no lo decimos nosotros, lo dice el estudio del Consejo Estatal de eh, Psicología, habla de que fundamentalmente tiene que ver con lo que sería la carga laboral excesiva y la falta de personal. Por eso reclamamos como imprescindible la contratación de profesionales y el refuerzo de los equipos, así como la realización de un estudio de evaluación de la salud de los centros y de los profesionales que trabajan en los centros municipales de servicios sociales. Esta era la información que queríamos daros. Como apunte final deciros que, aunque el estudio del Colegio profesional de Consejo Estatal de Psicólogos es a nivel eh, estatal, nosotros podemos hacer, eh, dar hincapié y hacer eh, incidir en las 30 bajas que tenemos actualmente, el hecho de que hay un centro municipal que, en el del barrio de La Jota que previsiblemente o posiblemente pudiera estar cerrado por bajas de prácticamente todo su equipo técnico y además incidimos en que en muchas de las personas profesionales con las que estamos hablando están presentando esa sintomatología que tiene que ver con síntomas de cansancio, con síntomas emocionales y desmotivación, que es lo que los técnicos llaman el síndrome del trabajador quemado, en las siglas inglesas burnout. Así que esta era la información que os queríamos traer hoy y estaremos encantadas de responderos a aquellas preguntas que tengáis interés.